Esta grabación es para ti con mucho amor de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 323. Gustosamente sacrifico el miedo. He aquí el único sacrificio que le pides a tu Hijo bien amado, que abandone todo sufrimiento, toda sensación de pérdida y de tristeza toda ansiedad y toda duda, y que deje que tu amor entre a raudales a su conciencia, sanándolo del dolor y otorgándole tu propia dicha eterna. Tal es el sacrificio que me pides y que yo me impongo gustosamente. El único costo que supone reinstaurar en mí tu recuerdo para la salvación del mundo. Y al saldar la deuda que tenemos con la verdad, una deuda que consiste sencillamente en abandonar los autoengaños y las imágenes que venerábamos falsamente, la verdad regresa íntegra y llena de júbilo a nosotros. Ya no nos engañamos, el amor ha regresado a nuestra conciencia, y ahora estamos en paz otra vez, pues el miedo ha desaparecido, y lo único que queda es el amor. Gustosamente sacrifico el miedo. Amén.